El agua, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta y componente de al menos un 70% del total del cuerpo humano. Ha sido utilizado desde épocas muy antiguas en diversas técnicas que dan cura a distintas enfermedades. Dichas técnicas dieron lugar a la hidroterapia. La hidroterapia es el uso del agua con fines curativos o terapéuticos, en los que se emplean diversos estímulos térmicos, mecánicos y químicos que generan en el cuerpo distintas reacciones que pueden llegar a desintoxicarlo y revitalizarlo. Actualmente, la hidroterapia ocupa un lugar dentro de la ciencia médica, aunque su uso varía dependiendo del país, retomando el uso del agua como una terapia y una forma de prevención de algunas enfermedades. La existencia de centros hidroterapéuticos y la gran cantidad de visitantes que viajan a ellos continuamente han tenido un enorme auge y han dado lugar a un nuevo concepto denominado turismo de salud. Como parte de la hidroterapia el uso de aguas mineralizadas y termales se encuentra de forma significativa. La utilización terapéutica de las aguas termales es lo que se conoce como termalismo, término derivado etimológicamente del griego termos que significa caliente. Las aguas termales son definidas como aquellas cuya temperatura de surgencia es superior en 4 grados centígrados a la media anual del lugar y que provienen naturalmente de la parte subterránea de algunas regiones geotérmicas. El agua termal es de acuerdo a los grados que tengan la temperatura del agua. Decimos que las aguas termales son aquellas que oscilan de cierta temperatura a más. Pero no, las aguas termales son de acuerdo a los minerales y las propiedades que tienen. Puede haber una agua fresca con minerales suficientes benéficos para el cuerpo humano que son aguas termales, ¿sí? Entonces el termalismo ese es el beneficio que te da el agua al ser humano. La clasificación de estas aguas puede darse de dos formas. De acuerdo a su temperatura, como aguas hipertermales, aguas mesotermales o calientes, aguas hipotermales o poco frías y aguas frías, de acuerdo a sus residuos secos como minerales, medio minerales y oligominerales. El uso de las aguas termales y la creencia en los agentes curativos propios de esta nos remonta a épocas antiguas principalmente a la época romana, donde el uso de las aguas termales como una fuente natural de curación tuvo un apogeo y un desarrollo inigualable. En la Roma Antigua, las aguas termales eran de uso popular, siendo el punto de reunión para obtener dichas aguas las llamadas termas, que son los precursores de los balnearios que existen en la actualidad y que en ambos casos han sido fuente de terapia e higiene. En las culturas prehispánicas de México, se observó que algunos animales enfermos o heridos entraban en manantiales de agua caliente, que tenían un sabor y olor distinto al del agua habitual, en búsqueda de alivio. Para los aztecas y purépechas, los baños termales fueron fundamentales. Se sabe que en muchas de las construcciones aztecas existía un baño de vapor adjunto. Las aguas fueron aprovechadas en el tratamiento de diversos males, pero sobre todo en la curación de heridas de guerra. En la época prehispánica, el lago de Texcoco se componía de diversos islotes, de los que resaltaba uno compuesto por cinco manantiales termales. Uno de esos manantiales era el que hoy se conoce como Peñón de los Baños. Los baños mexicanos del Peñón, ubicado enfrente del aeropuerto, a 6 kilómetros del centro y de Tlatelolco. En dicho lugar, emperadores aztecas como Cuitláhuac y Moctezuma tomaron baños de agua termal. El Peñón de los Baños era llamado por los mexicas Tepetzinco, que en náhuatl significa el cerrito nombre que se le atribuye por el pequeño cerro cercano al lugar. Al pie de este cerrito, han brotado manantiales de aguas termales curativas desde épocas prehispánicas, mismas que fueron bautizadas por los aztecas con el nombre de Acopilco, es decir, lugar de las aguas de copil. Este manantial data de miles, de miles, de miles de años. Es un manantial natural y el agua emana a 46 grados centígrados, siempre, siempre, en invierno, en primavera, en verano, está a 46 grados. Se mete la gente, el agua caliente va a los poros, su cuerpo absorbe todos los minerales, cada uno, nuestro cuerpo es tan sabio que va a absorber lo que requiere. Te compensa lo descompensado, tu pH tu, te lo eh, equilibra, te lo alimenta. Lo que hace es compensar la descompensación natural que tenemos por, la por el estrés, por el desgaste cotidiano, porque soy mamá, porque soy papá, porque soy flaco, porque soy viejo. Más que decirles que cura esto, esto, esto. Sí cura, claro que cura, pero aquí lo importante es que no te enfermes. A lo largo de la historia se fueron descubriendo yacimientos de agua termal, especialmente ríos y manantiales que fueron aprovechados por las culturas prehispánicas como medio de purificación del cuerpo y la mente. La presencia de aguas termales usadas como método natural de curación están en distintas regiones del país. Destacan Aguascalientes, Los Azufres en Michoacán, Chignahuapán en Puebla, Las Termas de San Joaquín en Coahuila, Ixtapan de la Sal en el Estado de México y Tecozautla en Hidalgo. Actualmente las aguas termales como método natural de curación gozan de gran popularidad en el municipio de Tecozautla, teniendo miles de visitantes acudiendo frecuentemente a los principales balnearios en busca de los beneficios a la salud atribuidos a estas aguas por sus altos niveles de minerales y su temperatura. Tecozautla se caracteriza por contar con múltiples balnearios, como Tashido, que tiene importantes reconocimientos como el que se le otorgó por ser considerada el agua más pura del mundo, Aquí había otro bañero que también está pura que se llama Tashidó, que también las aguas son un poquito, muy buenas, son buenas. Los manantiales de Tashidó es un agua que tú sueltas una aguja y se, se ve, es un agua preciosa. Se dice que en Tashidó pues son curativas en relación a la vista. En ahí la persona que está enferma de los ojos va, se mete al agua y se compone. Eso es algo que tú, tú, alguien que pueda, que pueda ir y lo puede corroborar. Otros balnearios importantes son Gañido, Ux de Gé, Carrizal del Lago y el Geyser. mismos donde el principal atractivo son las aguas termales, lo que posiciona a la región como un importante centro turístico. Este último, ubicado en la zona geotérmica de Ux de Gé, se caracteriza por tener un prominente geyser natural, mismo que le otorga el nombre al lugar de donde se elevan las cortinas de vapor a gran altura acompañadas de aguas que alcanzan hasta los 99 grados centígrados que cuentan con destacadas cantidades de minerales, principalmente azufre en su composición química. El Geyser nos cataloga como únicos por su temperatura y por sus minerales. El Geyser es el único que tiene 98 grados de 98 grados Celsius de temperatura y las otros balnearios oscilan entre 36 y 38 grados entonces pues es una temperatura más baja que el géiser. De las entrañas de la tierra sale a 99 grados, y en las albercas las tenemos a temperaturas de 35, 40, a una temperatura ambiente donde la gente la resista. El géiser por su naturaleza pues es, es diferente porque, incluso es diferente no solo a los balnearios de Tecosautla, sino a otros balnearios en el país, incluso en el, en el continente, porque el fluido que el géiser tiene es constante, entonces es una vena de un volcán que está dormido. Aquí es el Vero Geiser donde nace el agua, aquí se distribuye a los otros balnearios. Acá abajo. Aquí está la vena horta del agua termácula. Los otros son ramales de, del Geiser. Esta es una zona realmente volcánica que pertenece al centro Y por medio del presidente Luis Echeverría mandó unos, eh, unos geólogos para hacer estudios y bueno, dijeron, aquí va a explotar un volcán va a explotar un volcán y como hay este, comunidades cercanas a este lugar o sea, pues, entonces fue preocupante se desvió, se vinieron especialistas de Estados Unidos de apellido un ingeniero quien estuvo a cargo de la perforación de 17 pozos ¿con qué finalidad? para que por ahí saliera este, toda la energía que está debajo de la tierra, toda esa presión, y se pudiera evitar pues, una catástrofe aquí con estos En ese entonces se pensaba hacer una planta geotérmica, sin embargo, sin embargo no fue posible, porque era más cantidad de agua que de vapor la que, se, la que salía. La planta geotérmica, que les digo, fue la primera en América Latina, de América Latina, Solo funciona por nueve años. ¿Por qué dejó de funcionar? Ya les platicaba anteriormente que las turbinas se generaban a través del vapor. Eh, empieza a salir más agua, cada vez más. Entonces, cuando se mezcla el agua con el vapor, pues ya no es este, productivo, no les permite generar Y es por esa razón, que al tratar de invertir ahora en generadores con agua, mejor lo dejamos a, a los propios los dueños de este balneario son ejidatarios, es gente que pues son campesinos, es gente que se dedica al campo y es gente que se dedica a otras actividades, no precisamente a este rubro turístico. El balneario inició en el 1980, en 1980 se empezó a trabajar con las primeras alberquitas que ya empezaron a funcionar en 1982. Como se tenía agua, pues se, se, se pensó en la idea de poder hacer unas albercas y que la gente fuera pues ahí a, a recrearse. Empezó porque la gente de, la, de, de los alrededores pues iban al heiser a, a bañarse, a lavar, a, a hacer este pues, actividades ¿no? dentro de, de, del heiser y así es como nace la idea de hacer la primera alberca. lo acostumbraban Todos los mayores acostumbraban ir a bañarse al heiser o a Tashidó. vieron el interés y dijeron, bueno, pues si llega la gente solita a meterse a un charquito que tenemos, pues vamos a hacer un balneario Casi todos los balnearios en el municipio han sido de mucha perseverancia. Los, los, los ejidatarios, la gente que, lo, que los ha ido desarrollando, ha sido gente de campo, ha sido gente del municipio, que se ha capacitado y que le ha echado ganas para que su negocio dé frutos ahora. Ya que Tecozautla es pueblo mágico, este, hemos visto que, que toda la semana ya tenemos gente. Tenemos desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que déjenme decirle que entre en semana eh, la demanda es para personas mayores. Este, porque lo buscan como un concepto alternativo de, de, de, de salud. Y, y el fin de semana bueno, ya se acercan todas las familias completas en, en un espacio de diversión. El Kaiser viene bastante gente de, de varios estados. De, de hasta viene de, de extranjero, del extranjero vienen a, a, al Kaiser. Viene mucha gente, incluso viene gente de fuera. Viene mucha gente de fuera y vienen precisamente a eso personas que a veces se sienten enfermas, personas de edad que se sienten así, se relajan muy bien en el lado. Somos muy conocidos a nivel mundial, tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Canadá, tenemos gente de Japón, de Corea, tenemos gente rusa, francesa, española que nos han visitado. En Tecosautla se ha utilizado mucho el término recreativo para las aguas termales, sin embargo cada vez más gente nos está buscando por esta propiedad curativa que tienen las aguas. El turista viene y dice que se compuso de esto y que ahora recuperó su salud y que viene porque no tanto por venir a divertirse sino porque sabe que viene con estos problemas y se va a ir bien. El que se habla que el agua es un poco termal y muchas personas que son que tienen enfermedades como diabetes como algunas enfermedades se meten al agua y que están un buen tiempo ahí, se relajan y se bien. El Instituto Politécnico Nacional ...realizó en años pasados un análisis químico detallado de estas aguas... ...en el que se destaca la presencia elevada de minerales como calcio, nitratos, potasio y sulfato... ...mejor conocido como azufre. Y algunos de estos minerales que están en la, en la tabla que me muestras... ...tienen efectos positivos para la salud, sí, siempre y cuando no sobrepasen ciertos niveles. El geiser eh, cuida, como es un agua azuf azufrada... Te cuida cualquier tipo de, de reumatismo, por ejemplo, dentro de lo, pues los huesos, eh, te, te relaja. El agua del les es curativa porque es este, azufrosa, es curativa hacia el reumatismo y mucha gente viene a eso. Nitritos, sulfatos, carbonatos, bueno, eh, su función es el mantenimiento de pH, por ejemplo, de sangre entre otras cosas. Cualquier infección que traigas en la piel se te cura. Cualquier problema de articulación hasta de osteoporosis, porque nuestras nuestras aguas del géiser contienen calcio. Entonces, se adhiere completamente a los huesos en el momento que se abren los poros. Este, para reumatismos, para artritis, para este hasta para la diabetes. Yo soy diabético. Tengo aproximadamente 17 años de diabético sí. y la, se siente uno un poquito mejor estando en el agua te relajas te sientes bien estando en el agua pues a lo mejor sí por ejemplo a veces nosotros en la diabetes a veces le afecta a uno el sistema nervioso la diabetes afecta al nervios. yo padezco de neuropatía diabética la neuropatía ataca los nervios principalmente. Entonces, cuando uno se siente así dolorido por el trabajo y todo eso, se puede meter uno en el agua, se relaja, se siente, un bien, se siente bien. Algunos minerales que tienen las, las, esta agua que hace que las terminales nerviosas o musculares o de los huesos hagan que despierten más rápido. Calcio, magnesio se utilizan para poder este, tener movimiento en fibras musculares. Tenía yo un dolor de cintura de, de muchos años ya. Y el doctor me dice, oye, pero si en tu pueblo tienes la medicina, ¿por qué tienes que venir, venir conmigo? Yo lo que te voy a dar es únicamente un complemento este, alimenticio, pero tú tienes el heiser y allí con eso te vas a curar. Ve y rehabilitate cada tercer día y ten la plena seguridad que vas a salir del problema. Y así fue, cada tercer día vine al agua caliente, lo más calientito que... Resistía mi organismo y al término de 15 días desapareció el dolor y hasta el momento. Tengo un hermano de que padecía de, así de, de rimas en, la, en los, las coyunturas, las coyunturas. En, las, en las rodillas y se ha ido y sí, él dice que sí se ha sentido mejoría. Eh, y él no toma ningún medicamento, nada de eso, sino que él sí nomás se apuro de, de eso. De, de visitar el agua y de irse a bañar, vamos a decir. Si tú la consumes en pocas cantidades, te va a limpiar el estómago, te va a limpiar el intestino, te va a curar hasta, te digo, te, los beneficios que tiene hasta para la diabetes. Entonces, son muchos los que puedes encontrar. Gripa, un catarro, recargo de estómago. Se utiliza mucho también para niños con alguna discapacidad o con, con, algún, sí, con alguna discapacidad. Que puedan venir y tomar terapia dentro del agua es... ...excelente para su rehabilitación. En una ocasión llegó una persona aquí al Geyser... ...en silla de ruedas. Esta, esta persona se hospedó por 12 días... ...y este, ella entró con la silla de ruedas... ...lo iban empujando... ...y después de 12 días... ...entró a terapia... ...en las diferentes albercas... ...y a los 12 días él salió por su propio pie. Cuando llega gente con traumatismos, por algún accidente, por algún... aquí nos ha llegado gente en silla de ruedas o gente que tienes que alzarla como bebé. Se quedan dos, tres días en estas aguas curativas, de verdad, porque yo sí me atrevo a decirlo aquí en México, que son curativas este, y se van por su propio pie. Es algo sorprendente. Dos, tres veces que vaya ya me siento mejor vamos a. Ir. y hay personas que vienen a lo mejor de lejos se eh, quedan toda la noche por decir en el agua amanecen en el agua de, por decir de Tashidó o del de geiser y es donde ellos sienten el bienestar las personas salen muy caminando muy bien y nos dan las gracias que el lugar este, les favorece bastante la gente tuve la llegar y el fin pecho de cuando ya se despide de ella otra ya está relajada tranquila como que te olvidas un poquito de todo, ¿no? El uso de aguas termales, al igual que otras terapias alternativas de curación, tiene gran credibilidad en un buen número de personas, quienes en la mayoría de los casos presentan mejoras en su salud después de acudir a ellas. Sin embargo, el respaldo científico es mínimo y en algunos casos nulo, lo que pone en duda la efectividad y las reacciones reales de estas terapias en el cuerpo humano. Para nosotros aquí en México, quiero decirte que por nuestra cultura, este, decimos aguas medicinales y la gente lo cree. Pero hablar de Europa es un poco delicado. Incluso si hablamos ya en Estados Unidos y si tú le dices, bueno, nuestras aguas medicinales o curativas, primero te piden una certificación. Entonces nosotros las de, solamente las promocionamos aguas termales con beneficios para tu salud no lo manejamos como curativas ni medicinales. Muchas situaciones de objetos eh, con cualidades curativas va también mucho por la fe de la gente que quieren verlo como algo que les va a ayudar. Evidentemente siempre hay que tomarlo con cierta reserva y hacer estudios científicos alrededor de esto. A lo mejor le un poquito más de interés Mandar personas que supieran que, que así, que, para que valoraran lo que hay aquí. Las calidades del agua, porque varían las calidades. Hay algún río, por decir, eh, o dijéramos un pozo el 4 Tiene unas ca características muy especiales en minerales. Y hay otras, sus características son diferentes. Pero... ¿Qué necesitaríamos nosotros? Sobre todo yo creo de las instituciones, como son las universidades como no son aguas universidades, una de la cual ustedes dependen, yo creo que son las eh, especialistas y deberían de ser las encargadas, a petición nuestra, por supuesto, eh, que vengan y hagan esos estudios y nos digan efectivamente esta agua por su calidad, te sirve para esto y esta agua para esto porque tampoco hablando de aguas termales eh, no todas te dan el mismo beneficio porque sus componentes no son los mismos definitivamente le falta no creo que alguien eh, interesara en, en que razón para poner a alguien que buscará cuál es el, el beneficio que dan esas aguas yo cuando he ido si a los no es que nunca he tenido una Alguien que me oriente y todo eso, simplemente nos lo metemos ahí. Eh, yo creo que no sé si aquí en el turismo tengan esa, esa información exacta, o si hay personas ahí que los, los estén guiando, guías de turismo, que llama, la persona que va a estar ahí guiándolos. ¿Esto sirve para esto y aquí muchachos, No sé la verdad yo. Todos los balnearios de todo el país, incluyendo Hidalgo y incluyendo Algeiser, necesitaríamos tener una, un convenio, una coadyugancia con las universidades eh, en el área de salud, para que sean ellas las que nos respalden y nos sustenten con una certificación y estudios apropiados para que eh, realmente podamos difundirlo como aguas medicinales, pero ya con un respaldo de una institución. En el caso de las aguas termales, el Geyser no se han realizado pruebas científicas que avalen las propiedades curativas de sus aguas, y no existen investigaciones en las que se demuestren que el efecto que estos causan en el organismo humano es real. Lo único que ha permitido que cientos de personas sigan acudiendo a ellas en busca de curación es la propia experiencia de los visitantes y la transmisión de ese conocimiento empírico de generación en generación. Transmitiendo que las aguas son curativas en realidad pues no saben nosotros si... En realidad se han hecho experimentos para ver qué vienen, pero, pero de hecho se sienten un poco Mucha gente tiene fe en el baniario, en su calidad de agua. No es necesario decirles que son aguas curativas, porque ellos vienen y se sienten rejuvenecidos y de verdad que ayuda para muchas afecciones ya crónicas del ser humano. Entonces si son curativas, propiamente el agua termal, el curativo es algo natural 100%. Se intoxica, saca toxinas, depura. No sé si me habré curado, pero me siento bien. A un cielo cuajado de estrellas, a salt le vengo a cantar. Porque ahí he olvidado mis penas, y he logrado mi dicha alcanzar. El amor de una linda morena, y el calor de un humilde jacar. La paz que me brinda esta tierra han logrado mi dicha alcanzar.